Boxear. Yes. Esto es Mexican Style Boxing. Mi nombre es Sonio Osorio Vázquez, mi récord son 21 peleas. Mi nombre es Brenda Fernández, me dice la Bambi y tengo 14 peleas. Un saludo a toda la comunidad de Boxear MX, los saluda a su amigo Rey Vargas, campeón del mundo del CMB Super Gallo. Depende de la etapa que pues es pero bueno, siempre es estirar, empezar a, a lubricar, a, empiezas a calentar, a hacer movimientos generales y bueno, de ahí te pasas a rounds de sombra, cuando estás en el gimnasio pues es sombra para empezar a, a, a soltar el cuerpo, a calentarlo, posterior pues ya pasas a lo que te toca, ya sea costales, gobernadora, manoplas o a boxear. Terminas un poco, con un poco de soltura en la pera y vuelves otra vez a empezar a enfriar el cuerpo con soltura y otra vez empieza, terminas con estiramiento. Primero es el calentamiento de unos 15 minutos. Empezar a calentar el cuerpo, este, después son dos rounds de sombra y posteriormente lo que me ponga a hacer el, el entrenador, que es um, manoplas o costal, hacer sparring y por último sería peras. Yo creo que es más el saber cuántas calorías quema tu cuerpo en descanso y cuántas calorías son las que necesitas de acuerdo a eso para poder bajar de peso. O sea, incluso una persona que no haga ejercicio comiendo las calorías que necesita puede bajar. Tengo una dieta de 1500 calorías y realmente es que muchas personas le tienen pavor ¿no? al no comer nada, estar a dieta y piensan que estar a dieta es no comer nada. Estar a dieta eh, es comer sanamente. Yo puedo comer Incluso pan, puedo comer harinas, puedo comer, eh, puedo tomar coca, obviamente sin azúcar, pero ya sé yo ahora las porciones que debo de, de consumir y cuánto voy a estar bajando y debo de conocer mi cuerpo. La mayoría lo que hacemos es come atún y pechuga y agua, ¿no? No puedes tomar de esto, no puedes comer de esto, no puedes comer el otro. Eh, me di cuenta que realmente puedo comer de todo. Y, y la verdad es que aparte el rendimiento es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tienes una dieta equilibrada y conforme a lo que tu cuerpo necesita. Entonces no le no estás dejando sin energía, que es lo que muchas veces pasa o que se deshidratan. Entonces yo, yo estoy llegando al 100 ya mis peleas y me siento fuerte y me siento bien. Pues la dieta prácticamente, ya cuando estás o al sea, pesaje, es verdura, pollo, pescado, todo lo que es comida sana, eh, sin, sin, sin cosas artificiales, ¿no? Por desplazar mm, Principalmente bajar la guardia. Eh, segundo... Yo creo los pasos laterales y salirme de las cuerdas. Bueno, el primero y que fue el más grave, así terrorífico, es que no corría. O sea, yo no sabía que tenían que correr y mis primeras peleas amateur fueron así, sin correr. ¿no? Me cansaba horrible. Eh, la segunda, obviamente ya, ya corría y es subir la guardia. Yo creo que eso a todos los boxeadores siempre nos cuesta trabajo porque empezamos muy bien y ya en el transcurso de la pelea bajamos los brazos. Y eh, la tercera, yo antes eh, tenía un estilo que brincaba demasiado, brincaba, brincaba, brincaba y eso me gastaba muchísimo. Entonces ya lo he estado como canalizando y tener un, un boxeo eh, di, diverso, ya donde puedo brincar, donde puedo asentarme, donde puedo hacer más cosas. Y tal vez la, más, la parte más distinta de boxeo o de un peleador, es la dieta, híjole, es lo más pesado que, que se puede encontrar uno. Eh, se podría llamar un poco difícil lo que es bajar de peso para una pelea. Eso sí es como que algo te dios. Yo creo que el miedo nunca se quita. Yo creo que dentro de nosotros tenemos cierto miedo, pero ese miedo lo redirigimos al momento del combate para llegar como agresivos y dar todo lo que tenemos. Una adrenalina, me fascina mucho eh, la adrenalina que se siente subir al ring. Bueno, yo creo que muchos dicen que boxear es vivir y yo sí lo creo. Yo creo que cuando estás arriba de un ring y estás boxeando, eh, sientes todo tipo de, de sentimientos. Realmente pelear es algo satisfactorio, es algo parte de mí, ¿no? Si yo dejo de entrenar unos días o algo en el mismo cuerpo, mi emoción me lo pide el estar... En el gimnasio, boxeando, en los postales, el sentir la pegada, el sentir como el cuerpo te amanece dolorido Hola amigos, yo soy Brenda Labambi Fernández y le mando muchos saludos a todos los seguidores de Boxear MX. Yo soy Sonia Osorio y les mando un saludo a todos los seguidores de Boxear MX.